Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y te doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, espero que desde que eh, has hecho el primer ejercicio al cuerpo de ayudantes, pues puedas estar preparando ya de forma adecuada el segundo examen en los supuestos prácticos, que realmente es la, la prueba que decide un poco la oposición. Yo en este vídeo lo que pretendo es un poco darte una serie de pautas que tienes que tener en cuenta a la hora de realizar supuestos prácticos y después contigo comentaremos o haremos en directo dos exámenes de supuestos, o mejor dicho, dos supuestos prácticos, uno de TBC, tema 14, derecho penitenciario, y después el segundo supuesto que veremos será de eh, la Ley 23-2014. Bueno, en este caso en concreto lo que quiero primero es que entendamos cuáles son las pautas que debemos seguir a la hora de hacer un supuesto práctico y para eso quiero, de una forma gráfica, explicarte, pues, qué es lo que tengo yo en cuenta a la hora de realizar cada uno de ellos. Un segundito que voy a cambiar aquí la cámara y vamos a ver <coughs> la forma como yo enfoco el supuesto. Bueno, el primer punto que tengo que tener en cuenta, uno es leer el texto. En este texto, yo, en cada supuesto que yo hago, lo primero que tengo que hacer es, a medida que voy leyendo el texto, voy haciendo anotaciones. Voy poniendo eh, las marcas, plazos, procedimientos, lo que me están preguntando. Es decir, tengo que buscar un encuadre de dicho supuesto. Si me preguntan un supuesto de derecho administrativo, tendré que ver si hace alusión a la ley 39, si me está hablando de plazos, si me está incluyendo el procedimiento administrativo, etc. ¿Vale? Es decir, yo os aconsejo siempre que vayáis haciendo pequeñas anotaciones. En estas anotaciones me permite hacer un encuadre de dicho supuesto. ¿vale? La segunda de las cuestiones importantes es las preguntas. Todas las preguntas tienen relación con el texto y después, aparte de eso, habrá otras que muchas veces nos meten en forma de preguntas teóricas, que no dejan de ser teoría pura y dura, que no tienen vinculación Ninguna con lo que nos plantearon en el texto. Si yo tengo que decidir una pregunta y esa pregunta hace alusión a lo que se recoge arriba en el texto, tengo que contestar por ahí. De nada me vale que yo tenga eh, conocimientos de la parte teórica e intente contestarla de forma genérica. No, siempre van a tener vinculación con lo que recoge en el texto. ¿Vale? A la hora de contestar a las preguntas del supuesto las preguntas yo debería contestar siempre o intentarlo al menos sin leer las opciones de respuesta si yo en las opciones de respuesta si yo leyendo el enunciado no me da la posibilidad de poder contestar una de esas cuatro entonces sí, ya me voy a ellas ¿vale? después aplicáis las reglas todas que os expliqué en otros vídeos a la hora de contestar, exámenes tipo test es decir, si todas las anteriores son correctas, a la hora de determinar plazos. Lo podéis ver en mi vídeo en, en mi canal de YouTube y ahí podréis realmente ver cómo hago yo a la hora de discriminar aquellas que considero que no son correctas. ¿vale? Aparte de eso, a medida que voy haciendo el supuesto, una de, o mejor dicho, antes de iniciar la realización de los supuestos, una de las cosas fundamentales es tener una estrategia. La estrategia es fundamental porque yo si, si cojo el examen y empiezo a mirar los supuestos, el grosor de los enunciados y veo que ese grosor es excesivamente extenso, a mí lo único que va a hacer es pues, que mi estado emocional se ve alterado, me voy a poner, o voy a, se me va a generar un estado de ansiedad alto, me voy a poner nervioso, voy a empezar a dudar de lo que ya sé. Entonces, uno de los consejos que os puedo dar es que siempre le peguéis una ojeada, un vistazo global a todo el examen de supuestos y desde que yo hago ese vistazo ese, eh, global de todo el examen, empiece por aquellos que son más cortos. Es decir, los enunciados más cortos los hago de primero. A medida que voy haciendo enunciados cortos, voy plasmando la plantilla, tened cuidado a la hora de poner en la plantilla cuál es la opción correcta y sigo con el examen. ¿Cuál es el problema que tenemos? que muchas veces voy dejando, voy anotando en el cuadernillo las opciones correctas y cuando eh, nos avisan desde, el, eh, desde, el tribunal, desde el, los que nos están allí examinando que quedan 15 minutos, vemos que no hemos pasado las plantillas o no hemos pasado las preguntas a la plantilla. No, yo voy contestando el examen a medida que lo voy haciendo, intento no cambiar las opciones. ¿Cuántas veces he oído eso de es que tenía el examen bien y al final cambié dos. No, a mí eso no me vale. Tú contestas al examen, la que consideras que es correcta, la plasmas y le dejas de dar vueltas al examen. Lo haces exactamente igual que cuando haces en casa, cuando lo haces a través de una plataforma, cuando lo haces en papel o de la forma que tú lo hagas de forma cotidiana. Es decir, lo tienes que plasmar igual, allí no cambies nada. Cuando cambiamos las preguntas que hemos marcado muchas veces fallamos y la cagamos, ¿vale? Hablando mal. Entonces, voy contestando los supuestos que tienen o que tienen unos enunciados más cortos. Después me voy a aquellas materias que yo mejor domino. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso me va generando confianza. Cada vez me siento más seguro y a medida que voy avanzando, pues tengo cuatro, cinco, seis, siete, ocho supuestos, pues voy diciendo, bueno, pues ahora voy a abordar ese supuesto de esta materia que no me he mirado y voy a intentar rascar lo que pueda. ¿Vale? Acordalos, siempre que hago el supuesto voy haciendo anotaciones, me cojo los enunciados más cortos. A medida que voy avanzando voy eh, aumentando el grado de dificultad y yo como me siento más tranquilo porque ya tengo preguntas que he contestado de forma correcta, pues eh, me voy a sentir más seguro para hacer los supuestos más complejos. Si yo tengo un supuesto en el que tengo que hacer cálculos, que es una cuestión poco frecuente, que me pongan, por ejemplo, una acumulación de condenas, nos podría poner, viene dentro del temario. ¿vale? Entonces, si yo tengo que hacer esos cálculos, pues intento hacerlo al final. Al final todas las, todas las preguntas puntúan igual. Entonces, por muy complejo que sea el supuesto, si yo tengo uno que tiene tres líneas y otro que tengo que hacer cálculos, obviamente dejo, el que hace los cálculos lo dejo para el final. ¿vale? Entonces es un poco así... Las pautas que tenemos que seguir a la hora de hacer el examen de supuestos. Después otra cosa que repito una y otra vez. Nadie consiguió grandes metas sin arriesgarse. Es decir, no podemos ir al examen de supuestos pensando que yendo o teniendo una actitud conservadora vamos a aprobar. No. Vale. Tenemos que ser valientes. Tenemos que echarnos... Eh, tenemos que echar el resto y contestar el mayor número de preguntas que podamos, no a lo loco, está claro, pero sobre todo, aquellos que tengan una nota de corte, cuando salga el corte del examen de ayudantes, del primer ejercicio, aquellos que tengan una nota de corte más baja, tiene que arriesgar más que aquel otro que igual tenga 130, 135, 120 en el primer ejercicio. Sabéis que el segundo ejercicio puntúa tres veces más a la hora de sacar la media. Después siempre quedan opositores entre esas plazas que pasan el corte raspado en el primero y en el segundo, van a quedar una serie de plazas o de opositores que no van a entrar dentro de esas 1850 plazas. Para evitar esto tengo que ser un poco arriesgado y tengo que tener una estrategia. Si yo tengo una nota muy próxima al corte, obviamente en el segundo tengo que contestar todo casi todo. Yo como siempre os digo, abogo porque siempre contestemos todas las preguntas. El test se debe contestar completo y los supuestos también. Sabéis que las preguntas están claras. Siempre nos ponen eh, preguntas basadas en la legislación. No es como hace años que eran más interpretativas. Entonces, al estar claras, la nota de corte va a ser más alta. ¿Que nos pone un examen muy complejo y consideramos que igual debemos dejar alguna en blanco porque dudo entre las cuatro? Bueno, ahí lo acepto. Es decir, si yo tengo varias preguntas y hay alguna que no puedo discriminar entre las cuatro opciones, pues la dejaría en blanco, pero nunca más de dos o tres, ¿vale? Porque si yo a las dos o tres que dejo en blanco le sumo cinco o seis fallos y resulta que hay mucho nivel en el examen, o el examen es eh, bastante asequible, al final acabaré echando por tierra todo lo que he hecho a lo largo del año, ¿vale? Entonces os aconsejo que contestéis lo máximo posible y no dejéis preguntas en blanco. Esto va a encontrar un poco de lo que dicen muchos preparadores. Yo es mi consejo, es mi, es mi forma de afrontar este tipo de ejercicios, así como todo aquello que es tipo test. Porque es una cuestión matemática, una cuestión de probabilidad. ¿Vale? Bueno, vamos a ello y vamos a cambiar, vamos a ver los dos supuestos que os tengo planteados para hoy. Que buscamos aquí. A ver. Bueno, el primero de los supuestos nos habla de un sujeto que está condenado por el juzgado penal número de Lugo a 85 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Eso es un supuesto del tema 14, tema 14, TBCs como pena directa. Eh, tiene muchas probabilidades de que os lo planteen en el examen, ¿vale? Entonces, tenemos que llevar eso bien, muy preparado, todo ese tema 14, TBC es fundamentalmente como pena principal o directa, aunque también como suspensión sustitutiva del artículo 84 nos podrían poner algo, ¿vale? Fernando, de Profesión Fontanero, mantiene la entrevista con los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. Bueno, ¿sabéis que lo que os digo siempre, cuando estamos haciendo un supuesto práctico y yo al ir haciendo anotaciones, lo que debería hacer aquí es ir pues poniendo lo que yo eh, tengo o los conocimientos que yo tengo. El supuesto tenemos que ser como una, tenemos que ir toda la información que tenemos anotándola en, en el lateral para que después cuando nos planteen las preguntas yo saber de lo que me están planteando, ¿vale? Nos dice. Le ofertan varias plazas de trabajos comunitarios. Bueno, aquí en la entrevista lo primero que tenemos que tener en cuenta es... ...pena principal o directa, 85 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. Nos situamos y impone la pena al sentenciador... ...y después tenemos que entender quién es el que hace el control de la ejecución... ...que es el juez de vigilante, que es lo que más nos confunde aquí. Lo primero que tenemos claro es que es pena eh, principal, trabajos en beneficio de la comunidad... Entonces, el que hace posible la ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad va a ser siempre los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. Desde que reciben la notificación, se cita al penado. ¿vale? El penado se tiene que personalizar los servicios de gestión de penas. Y hay dos situaciones muy importantes. Desde que se le cita, se le va a mm, avisar de los riesgos de incomparecencia. Si no comparece, se le comunica al, al, al tribunal sentenciador. Una vez personado en los servicios de gestión de penas, ahí ya se elabora el plan de ejecución, que ese plan de ejecución es inmediatamente ejecutivo. Si después no se presenta a la administración donde va a realizar esos, eh, servicios en, esos servicios en la comunidad, esos trabajos en la comunidad, si no se personase, entonces es ahí cuando se lo vamos a comunicar al juez de vigilancia. ¿vale? Tened claras esas dos situaciones. Antes de personas en los servicios de gestión de penas se le comunica al sentenciador. Posteriormente al hecho de, de, de personas en los servicios de gestión de penas se le comunica al juez de vigilancia que es el que controla la ejecución. Bueno, pues ahí ya con la entrevista ya vamos viendo y dice que no entiende, eh, sin embargo Fernando entiende que no ha ajustado su perfil laboral los puestos ofertados. A ver... Los trabajos en beneficio de la comunidad, la decisión es administrativa, es decir, son los servicios de gestión de penas los que van a elaborar el plan de ejecución. Él puede proponer un, un trabajo, puede proponer una, una actividad a llevar a cabo, pero no decide, ¿vale? Se van a tener en cuenta sus circunstancias, pero él no decide, ¿vale? Propone trabajar gratuitamente en la instalación de fontanería en una vivienda particular que está haciendo un cuñado suyo. Obviamente son actividades que cumplen una finalidad pública. ¿Podría ser una empresa privada? Sí, una empresa privada que haya suscrito un convenio, un contrato con un ente público. Entonces también podría ser, pero no es el caso. ¿vale? No está hablando de una actividad privada. Bueno. Propuesta que ha rechazado por dichos servicios, quien le impone un puesto de recogida de basura dependiente del Ayuntamiento de Baraña. Fernando, pese a que no ha prestado conformidad al puesto, puede dar la conformidad o no. La decisión es administrativa, el penado tiene la obligación de cumplirla. Si no la cumple, se le da traslado. Una vez sea ejecutivo, se le da traslado al juez de vigilancia. Aquí nos habla una jornada laboral de 4 horas por la mañana y 5 por la tarde. Sabéis que las condiciones a cumplir en TVC son máximo 8 horas, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo ya que esté de ese máximo diario. Unas visitas giradas por los servicios sociales del ayuntamiento observan la ausencia injustificada de Fernando. Las ausencias injustificadas, hasta dos ausencias injustificadas. Más ausencias, pues se hará lo que se regula en el 49.6 del Código Penal, ¿vale? Lo cual pone en conocimiento del juez de vigilancia penitenciaria, ¿vale? Quien ordena el resto de días de trabajo que le falta a Fernando para cumplir la condena que se conviertan en días de prisión. Aquí hay algo que tenemos que tener claro. La TBC puede venir impuesta como pena directa o principal o puede venir impuesta como una condición a la suspensión es artículo 84 del Código Penal. Si viene impuesta como condición a la suspensión, en ese caso sí podría transformarse la TBC en, eh, en, este en días de prisión. Es decir, a mí me condenan a una pena privativa de libertad de hasta dos años, como condición para no ingresar en prisión me imponen trabajos en beneficio de la comunidad que sabéis que por el límite superior no pueden ser superior a las dos terceras partes. Si yo estoy realizando estos TBCs e incumplo todo el tiempo que he estado disfrutando de TBCs, me sirve de abono y el resto me lo pueden convertir en días de prisión. En este supuesto en concreto no, no se da esa situación porque aquí viene impuesta como pena directa. Entonces aquí daremos, se podrá dar quebrantamiento del 468 del Código Penal tal como se recoge en el artículo 468 y en el 496 de dicho precepto. Bueno, la primera de las preguntas nos dice, ¿es correcto el rechazo de los servicios de gestión de penas a la propuesta realizada por Fernando de trabajar en la construcción en casa de su hermano? Dice, no, ya que se trata de un trabajo adecuado a su perfil de utilidad pública y no retribuido. Bueno, aquí, en base a lo que os dije antes, vamos a intentar contestarlo ya sin leer las opciones de respuesta. ¿Puede trabajar en una actividad privada y, en este caso, en la actividad que hace en la casa de su hermano? No, ¿vale? Es decir, entonces, ¿que rechace los servicios de gestión de penas? Sí que es correcto, ya que es un trabajo particular y no de utilidad pública. Nos vamos a esa la marcamos y ya está. Sería la opción C. ¿Vale? ¿Es necesaria la prestación de la conformidad del penado con el trabajo asignado? Lo que os comentaba antes. La actividad, en este caso, el penado la puede proponer. Pero la decisión es administrativa, le pertenece a los servicios de gestión de penas. Entonces aquí lo único que tenemos que tener en cuenta, la acción sería, pues, entre las que están, como no, buscamos cuál es la correcta. No porque el consentimiento lo realiza con respecto a la pena que le impone el tribunal sentenciador, y no con respecto al trabajo. Esa tiene visos de ser correcta. Es decir, el sujeto da el consentimiento a la imposición de la pena que le impone el tribunal sentenciador. El, con respecto al trabajo... La administración, en base al catálogo de actividades que puede realizar el sujeto, propone uno más adecuado, ¿vale? Entonces sería correcta la opción A, en este caso, ¿vale? Aquí tendríamos la C, en el primer apartado, la A. Bien, ¿es correcta la jornada laboral que se impone estableciendo jornada partida? Bueno, eh, sabéis que a la hora de elaborar el plan de ejecución, se puede tener en cuenta las situaciones, o se debería tener en cuenta las situaciones personales, familiares, laborales del sujeto. Y esta podría ser a jornada partida. ¿Cuál es el caso aquí en concreto que nos eh, atañe? Un sujeto que está realizando jornada partida 4 y 5 horas. Obviamente no es correcto porque excede el máximo diario. ¿vale? Entonces aquí nos decantamos por la opción D. No, porque nunca debe ser superior a 8 horas diarias. ¿Vale? Actúa correctamente los servicios sociales del ayuntamiento a poner en conocimiento la ausencia injustificada, aunque, el preste, aunque la institución para donde preste la, a, los trabajos a beneficio de la comunidad sea el ayuntamiento. El ayuntamiento no es el que pone en conocimiento la ausencia injustificada, son los servicios de gestión de penas, ¿vale? que son los que hacen efectivo hacen, o hacen posible la ejecución de los trabajos a beneficio de la comunidad. Los servicios sociales no deberían ser ellos los que comuniquen al juez de vigilancia la ausencia injustificada, sino los servicios de gestión de penas. Como ya sé cuál es la correcta, simplemente tengo que buscar la opción C, ¿vale? La competencia para comunicar al juez de vigilancia, en este caso, las incidencias corresponde a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. Bien. ¿Puede el juez de vigilancia convertir la pena de trabajo en beneficio de la comunidad en días de prisión? Lo comenté anteriormente. Es decir, el juez de vigilancia penitenciaria, en este caso, deducirá el quebrantamiento, en su caso, por el 49.6 o escogerá entre las opciones que le da dicho, dicho artículo. ¿vale? Podría imponer otro trabajo, otra actividad o que continuase realizando la misma pero en ningún caso se convertirá la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en días de prisión. Si fuera una suspensión sustitutiva del artículo 84 del Código Penal, entonces sí. Y recordad que esas, esas suspensiones de condena, ahí en ese caso, el tiempo disfrutado como trabajos en beneficio de la comunidad le va a servir de abono en la pertinente liquidación de condena. Es decir, una vez ingrese en prisión, le descontarán el tiempo que ha estado eh, realizando TBCs, ¿vale? Entonces, aquí en esta opción sería la opción B de Barcelona. Es competente el sentenciador que solo podrá convertir la pena de prisión, de los trabajos en beneficio de la comunidad si fueran sustitutivos de este y si incumpliera su ejecución. ¿Vale? Bueno, voy a intentar poner el chat aquí que no sé si hay alguien por el chat en el canal. A ver cómo se hace esto. Bueno, no sé cómo, cómo se hace ahora. Bueno, seguimos con el, con el supuesto. Y vamos a ver la segunda opción, el segundo de ellos. Nos habla aquí que usted es jurista y acaba de aprobar la oposición. Resulta que estando en la oficina de gestión, un compañero de ayudantes... ...de instituciones penitenciarias le empieza a discutir sobre situaciones relativas a las expulsiones judiciales y administrativas. Bien, nos situamos expulsiones judiciales en el Código Penal 89 y 108, administrativas, Ley Orgánica de Extranjería 4.2000 y el Reglamento de Desarrollo 557-2011. La primera de las cuestiones es la siguiente, un extranjero trabajando en España sin autorización de trabajo puede ser expulsado judicialmente o administrativamente en, principio del, en base al principio de proporcionalidad. Bien, para que haya una expulsión judicial, tiene que ser extranjero, y está, eh, en este caso, haber cometido una pena privativa de libertad superior a un año o a cinco. ¿vale? La sustitución por expulsión en las penas privativas de libertad superiores a un año o a cinco. Para que me puedan expulsar administrativamente, puedo cometer una de las infracciones que se recogen en, en la ley orgánica, ¿vale? Entonces ahí, administrativamente, se puede dar la imposición de una multa o la imposición de una expulsión administrativa, ¿vale? En base a ese principio de proporcionalidad nos dice que os impone la pena de multa o se impone expulsión, nunca las dos, ¿Vale? Entonces, en este caso, sería una de las infracciones que se recoge en la eh, ley orgánica de extranjería que eh, implica que pueda ser expulsado administrativamente si no tiene autorización de trabajo. ¿Vale? La segunda cuestión, extranjero condenado dentro de España por delitos dolosos, siempre que los antecedentes no hayan cancelado, podrá ser expulsado administrativamente. La ley orgánica de extranjería nos habla en ese artículo 57, nos dice que todos aquellos eh, extranjeros condenados, tanto dentro como fuera de España, por delitos dolosos, apenas privativas eh, de libertad superiores a un año y que los antecedentes no hayan sido cancelados, podrán ser expulsados del territorio nacional solo por el mero hecho de haber estado eh, condenados a penas privativas de libertad superiores a un año. Es decir, podría venir un sujeto colombiano a España que ha estado cumpliendo pena de prisión superior a un año en Colombia y cuando llega a España, simplemente por ese mero hecho de haber estado condenado por ese delito doloso, ¿vale? Eh, obviamente no incluye los delitos por imprudencia, por ese delito doloso podrá ser expulsado administrativamente, ¿Vale? Esto se usa también pues, con el artículo 89.9 del Código Penal, que sabéis que cuando ese sujeto cumple la pena íntegramente por esos delitos del 177 bis, 312, 313, 318 bis del Código Penal, esa pena se cumple íntegramente, pero después se puede tramitar un procedimiento de expulsión administrativa posterior al cumplimiento de la condena. ¿vale? Tercera premisa. Un extranjero condenado a una pena privativa de libertad seis meses y otros nueve meses aplicará el artículo 89 del Código Penal. Bueno, aquí estamos viendo que el Código Penal en el 89.1 nos habla que todos aquellos que estén condenados a penas privativas de libertad superiores a un año... ...se sustituirá la pena privativa de libertad por su expulsión del territorio nacional. Pero aquí se da una situación que la condena, aunque exceda de ese año excede por refundición de las dos penas impuestas, una de seis y otra de nueve meses. ¿Se puede aplicar el artículo 89 en este supuesto? La respuesta es no, ¿vale? Porque tomadas de forma individual, una de las condenas debe ser superior a un año, ¿vale? No serviría que las dos eh, penas impuestas refundidas excediesen de ese año, ¿vale? Entonces aquí no podrá ser expulsado por el 89.1, Cuarta premisa, un extranjero condenado a cinco años a una medida de seguridad podrá ser, expulsa, eh, podrá ser sustituida por expulsión. Sabéis que el 108 del Código Penal nos habla de esa sustitución por expulsión de las medidas de seguridad que implican que en el plazo de diez años no van a regresar a España. Vale. Sexta. En los supuestos de participación en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar la relación de España con otros países, la competencia corresponderá al Secretario de Estado de Seguridad. Sabéis que la competencia sancionadora es, en todo caso, delegado o subdelegado del Gobierno, salvo estas actividades contrarias a la seguridad nacional del artículo 54.1. Vale, entonces sí sería correcto eso que nos ponéis. Eh, yendo al, a los supuestos, vamos a ir contestando las preguntas. La primera de ellas, ¿tiene razón el funcionario aseverando lo que detalla en la misma? La opción correcta es la B. La primera nos hablaba, trabajando sin autorización de trabajo, puede ser expulsado judicial o administrativamente. No, podrá ser expulsado administrativamente, pero no judicialmente en base a los hechos. ¿Vale? La segunda cuestión era condenado por delitos dolosos siempre que los antecedentes no hayan cancelado. Bueno, tiene que ser doloso e imprudente, es incorrecta. La, la opción B nos da que la es correcta, entonces está mal. Es incorrecto lo que plantea. Y aquí no nos hace alusión en la opción C porque nos dice que tiene que ser delitos dolosos. No valdría, entonces correcta, correcta no es ninguna. Nos decantamos por la D, ¿vale? La tercera cuestión nos habla de, a ver, que se me olvidaba, la segunda cuestión, tercera premisa, un extranjero condenado a una pena privativa de seis meses, la comentamos antes, ¿vale? No podría aplicarse el, or, el artículo 89.1, entonces sería la opción B, ¿vale? Penas eh, tienen que ser superiores a un año. La, nueve, la pregunta número 9 con respecto a la cuarta eh, cuestión indique la respuesta correcta. Un extranjero a cinco años a una medida de seguridad privativa de libertad. ¿vale? Si es un extranjero no residente legalmente en España, podría ser expulsado. Un condenado a esa medida de seguridad privativa de libertad. Y la quinta, en la competencia sancionadora al secretario de Estado de Seguridad, la respuesta correcta sería la A. ¿vale? Bueno, os puedo dar los, los supuestos siempre que queráis. Que os pase los supuestos, me mandáis un correo a info.esferoposiciones.com y me pedís los supuestos y os enviaría este examen, ¿vale? Si lo queréis tener en papel. Eh, después comentaros también que tal como os hablaba estos días en la. En, por redes sociales, una vez hemos hecho el examen, yo creo un grupo específico de, en este caso, de, de preparación para el segundo ejercicio, pero hemos, tenido, hemos cerrado las plazas. ¿vale? Todo aquel que me ha llamado estos días y que me estuvo preguntando si íbamos a seguir con la preparación o que le reservásemos plazas, bueno, ayer hemos acabado el grupo de 50 personas y no vamos a incluir más gente en, el, en este grupo de preparación en directo, que estábamos haciendo clases en directo eh, casi todos los días, exámenes previos y después eh, esa posibilidad de visualización en diferido. Ese grupo lo hemos tenido que cerrar porque al final la clase se ve perjudicada con un volumen de gente muy grande y no nos interesa seguir incluyendo a alumnos eh, uno tras de otro en ese grupo online. Lo que sí que he creado eh, a partir de ahora es un grupo en diferido o dos grupos en concreto en diferido en el que tenéis las materias más importantes de cara a supuestos es decir, tenéis clases explicativas en uno de los productos lo voy a poner aquí por, en el navegador entonces así lo vamos viendo he creado estos dos grupos en concreto dentro de oposiciones, instituciones penitenciarias preparación del segundo ejercicio tenemos este, eh, un único pago de 80 euros de aquí hasta el día 18, en el que se incluyen dos tutorías que os voy a dar yo eh, los días 8 y 16 de diciembre, tutorías para resolver dudas de todo lo que queráis plantearme de la oposición en directo, posibilidad de visualización después en diferido, después os daré acceso a la plataforma de test íntegramente, tenéis una plataforma de test y supuesto en la que os podéis generar uh, vuestros propios exámenes, Tenéis libros de supuestos en PDF con las preguntas y las respuestas, ¿vale? Que os los descargáis automáticamente desde el aula virtual. Tenéis asimismo cuatro talleres de supuestos en diferido que podréis encontrar, pues, materia de nóminas, contratos, procedimiento administrativo, toda la materia de personal... TBCs, ingreso en prisión, libertad condicional, expulsiones judiciales, administrativas... Es decir, son clases que cada una de ellas dura cuatro horas. Las podéis ver tantas veces como queráis de aquí hasta la finalización de la oposición. ¿vale? Simplemente iréis aquí, os va a pedir un registro, le dais a comprar y ya podríais adquirirlo. Y tenéis el eh, producto a 40 euros. que Aquí lo que os incluye es la tutoría del 16 de diciembre, que daré con todos los alumnos... También daré una, o vais a tener acceso a una charla que di el otro día de dos horas en la que explico cómo tenéis que hacer para resolver los supuestos, qué materias tenéis que estudiar, cuáles son los temas más importantes que tenéis que llevar y dentro de cada tema qué es lo que tenéis que saber sí o sí. ¿vale? Todo eso tanto en el de 80 como el de 40 tenéis ese diferido impartido el pasado martes. ¿vale? Aparte de esto, en este de 40 euros tenéis los libros de supuestos en PDF, el acceso a la aplicación hasta el día 18 y esa tutoría que daré el 16 de diciembre. Como os digo, desde aquí le podéis dar a comprar y ya os queda todo vinculado. También haré un grupo de WhatsApp con todos los que adquiráis estos dos recursos que os pongo a vuestra disposición para alguna duda puntual que tengáis, me la podáis plantear. vale Entonces, eso es un poco lo que eh, tenemos a vuestra disposición a día de hoy. Y espero que todo aquel que quiera adquirir algún producto, pues eh, me llame, me puede llamar a la Academia al 685 19 12 19 y le comentaré lo que tenemos a disposición. Bueno, sin más, espero que os haya gustado el vídeo, me ayudáis mucho cuando compartís los vídeos, hacéis comentarios y todo aquello que, me, que vais eh, re, relatando en redes sociales, pues me ayuda bastante a poder seguir creciendo. Os envío un cordial saludo y espero que os salga muy bien el segundo ejercicio. Chao, chao. Hasta luego.